Ay, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué Cómo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué video. No sé si estoy grabando. Pero lo estoy probando Estoy probando esa aplicación para grabar. No pude subir el video que, que grabé por culpa de esa puta mierda de aplicación. ¿Sí van? Van? Se me cortó el puto video. No video 2. Lo intenté con él. Se me falló tres veces. Des des Desinstalé esa puta basura. Ya no lo pude conseguir. Conseguir el video completo. Me con un video editar. No sé si se está escuchando mi voz. Me estoy probando esta placa. Vamos a ver. Eso está muy bien. Muy bien. Y por culpa de que se separó gracias a esa puta mierda de aplicación. Para grabar pues ya no lo pude subir ni... Está grabando, qué bien. Y no lo pude subir. Esto me pasa por confiar en esa puta basura de aplicación. A ver si esto no es una puta mierda como la otra. Solo sé que creo que se está grabando. No me está... No creo que no se puede ver cuántos, cuántos, cuántos estoy grabando. Bueno, por lo menos conseguí el puto personaje de los huevos. Aquí está. está la película enseguida cinco diez y tres horas termina pero pf, pf, yo ya lo terminé de terminas de subir yo ya lo terminé de ver oscuras ahora porque se ve poniendo esto Ahora ya no ven Es que estoy grabando de noche Grabando de noche Y por eso no lo puedo conseguir Ahora si esta puta mierda no pasa lo mismo Mira ya lo conseguí Termina en 5 días 3 horas pues ya lo conseguí máquense la película. Pero si hay algo que saca bueno de esta mierda de aplicación. Es que pueda conseguir el personaje de la película. de la película. Por intentar subir un video bien A ese canal nuevo Como que me da de tener suscriptores de verdad Ah que tu puta madre No la conseguí Aunque Lo las que tengo son cuentas que me hice Pero no te digo conseguir ni de de no la estoy consiguiendo pero lo bueno es que conseguir el personaje aunque sea que no lo pueda grabar bien no se la grabé pero por esa puta mierda no lo Puede subir muchísima madre, esa puta mierda de aplicación no pude conseguirlo. Esto ya, estoy ya? ¿Sí? voy a volver a intentarlo. Pero bueno, que te digo no puedo conseguir grabar bien el video, bueno sí. Supuestamente, según bueno, esta mierda estaba bien grabada Pero la verdad es que no No fue así Tengo que intentar juntarla dos veces, pero nada Perdí dos días De conseguir subirlo No lo puedo conseguir Entonces la puta basura esta Que no lo puedo conseguir Entonces juntarlo con una, una aplicación de edición y no se pudo. Porque se instale la puta mierda esta. Eso es que se instala esa mierda ya no se pudo. Pudo ver pero aquí está el personaje, mamá perro. Me faltan las de esta paletita. Y para eso no puedes ver el vídeo. Uy, acá está. Y es por eso que no puedo subir el video. Lo bueno, que te digo. ¡Puta madre! ¿Eh? Bien. No creo que mañana... 16 eh, bueno. Corte En fin Vamos a hacer una Grabación de prueba. Si te gustó no te olvides de comentarlo Compartirlo, suscribirse no, Si te gustó No te olvides de comentarlo Compartirlo suscribirse, darle me gusta en el siguiente video para que sí se vea bien ¿no? termina tiempo de restante 5 días 3 horas O sea que te dio? le falta esto En fin aquí se ve esto en es la captura de pantalla. completado la buena es que lo conseguí completar Aunque no puedes ver el vídeo en fin gracias por ver y me escuchas en el siguiente vídeo adiós